Saludos a todas y a todos los que estáis asistiendo a este seminario Una gobernanza democrática en la Unión Europea para la era post-COVID que organiza el Instituto 25, 25M bajo la coordinación de, de Pedro Chávez. Recientemente escuchábamos a Andrés Manuel López Obrador en una cumbre en México eh, recordar la necesidad de que lo que permita unificar a los diferentes países latinoamericanos se pareciera a la Unión Europea, con las salvedades propias de los países latinoamericanos, pero hizo la referencia a la Unión Europea algo que seguramente es más fácil hacerlo desde fuera que desde dentro pero no deja de ser cierto que tanto el auge de gobiernos neoliberales en América Latina eh, como una cierta eh, efervescencia de extrema derecha en el continente, ha tenido como resultado precisamente anular la, lo que era la UNASUR. Y que ahora mismo, este cambio ya digo que está poniendo en marcha López Obrador, que ha terminado con esa política que decía que la mejor política exterior es la política interior, ha tenido un giro continental y mira a la necesidad de una unión de los diferentes de los diferentes países. Mirar a la Unión Europea no deja de ser eh, relevante. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea, sobre todo a partir de, de, de la gestión de la COVID-19, de la puesta en marcha ¿no? de, los, de los fondos de la Next Generation, ha generado la sensación de que estaba funcionando. Después de mucho tiempo, donde la Unión Europea era el problema, parece que después de la COVID-19 la Unión Europea podría ser la solución, pero no está tan claro. Las inercias institucionales, tanto de los estados como de este objeto político no identificado que es la Unión Europea, eh, nos hacen pensar que en el corto plazo van a operar en la misma línea neoliberal. Es decir, que ha habido un paréntesis con la COVID, pero las inercias regresan. Y es lo que queremos discutir en este seminario, donde tenemos que adjetivar a la gobernanza como democrática, porque la gobernanza, de hecho su propia raíz del nombre que viene de la gobernabilidad, su propia expresión implica bueno, una salida que a menudo suele ser no democrática, es decir, no participativa. Tenemos un panel de lujo y hay algunos asuntos, eh, además hoy, después de lo que ha ocurrido en, en Alemania, eh, creo que, que es una invitación a, a la reflexión. Una invitación a la, a la reflexión, primero, bueno, pues, pues la salida de Merkel. Parece que la salida de Merkel de, de, de, después de década larga ¿no? eh, de gobierno en Alemania, casi dos décadas, eh, eh, implicaba repensar cuál ha sido su impronta y qué va a venir después. ¿no? Es verdad que Merkel se va con, con un halo de, de eficacia, ¿no? un halo de confiabilidad. Merkel en un momento complicado, de una guerra donde también la Unión Europea fue responsable en Siria, abrió las fronteras. ¿no? Pero también no olvidemos que así como se enfrentó ¿no? a, a la posibilidad de un giro de extrema derecha en Alemania por esa apertura ¿no? a un millón de refugiados, pues no dejó de subcontratar a un país como Turquía, a la gestión de los, de los refugiados o siguió insistiendo ¿no? en las raíces cristianas de Europa que no ayuda mucho ¿no? a esa alianza de civilizaciones. En segundo lugar, hemos agradecido profundamente a Angela Merkel, lo recordaba recientemente Pablo Bustindui, eh, bueno, pues, pues ese cordón sanitario alternativo fue a Deutschland, ¿no? eh, pero cuidado, al mismo tiempo, si los intereses de Alemania llevaban a tener que pactar de alguna manera o darle cobertura a un tipo como Orbán, en Hungría lo ha hecho, no y me ha tenido ahí dificultades. Y por último, es verdad que eh, ha habido un giro. Sobre todo después de, de, de, esa, de esa posición tan arrogante ¿no? de, que, de que nunca en su vida habría eurobonos, a permitir bueno, pues salir del profundo error que, que, que expresó la Unión Europea con las políticas de, de austeridad y que desde Maastricht creó algo que podemos llamar, aunque las palabras suenan viejas, una suerte de, neo, de neoimperialismo, ¿no? No olvidemos que la política de Angela Merkel, y que ha afectado profundamente al constitucionalismo europeo, cambió las constituciones. Nos ocurrió en España con el artículo 135 para dar prioridad a, al pago de la deuda. Eh, generó una posición que podemos llamar sin exceso mafiosa en muchos comentarios y, y en muchas actitudes respecto, por ejemplo, Grecia donde para cumplir ¿no? con este incremento de los beneficios de sectores que se han beneficiado radicalmente de la asistencia de la Unión Europea de una manera, ya digo, muy concentrada, planteaban en un momento de dificultad para Grecia pues, que vendieran las islas griegas o que vendieran el, el Partenón, ¿no? con, con la inseguridad moral y democrática que genera ese tipo de comportamientos. ¿no? Por último, también hay que tener cuidado en qué medida la, las políticas de la Next Generation, ¿no? de, los, de los fondos europeos, no pueden repetir una suerte de idea de caridad. ¿no? Eh, siempre repetimos que la solidaridad es horizontal y solventa las raíces de los problemas, mientras que la caridad es vertical y no cuestiona ¿no? ese tipo de problemas. ¿no? Y estas actitudes ¿no? de los llamados eh, con exceso países frugales, y que es verdad, son países que se benefician por una condición rentista ¿no? de, de, de la organización que marca Maastricht con la Unión Europea, bueno, estos países, ya digo, parece que se inclinan más a estas condiciones caritativas. Bueno, eh, vamos a discutir en este seminario, eh, ya digo, con, con gente de, de, de, primera, de primera línea, la necesidad de entender que en un mundo global hace falta una una eh, referencia política también global. En el capitalismo nacional teníamos los estados nacionales, pero en un capitalismo global tenemos dificultades para poder gestionar eh, esa, esa, condición, esa condición de, de, de, de entramado social. ¿no? Entonces, el contrato social en la globalización prácticamente se ha visto dinamitado y parece que funcionan más las estructuras económicas que les resulta mucho más sencillo unirse que, que esa defensa de, de los intereses colectivos que siempre se le presupone a los estados nacionales. Es verdad que a veces con exceso esa presunción, pero que desaparece en el ámbito internacional y ahí la Unión Europea tiene una de sus grandes lacras. Y por eso la idea de gobernanza, si es democrática, tiene que devolver ¿no? a, a esta idea de participación un ámbito de, de posibilidad que desaparece en una democracia donde cada vez todo está más oculto. Te disparan desde un dron que no lo ves, te despiden desde un algoritmo que no eh, ves, eh, te excluyen ¿no? desde una sanción digital que no ves y al final eh, no sabes lo que te ocurre, pero al final quedas expulsado con una violencia que puede ser tan eficaz como la de los años 30, pero que encima no la identificas porque se ha vuelto de alguna manera invisible. y eso entronca con uno de los problemas que vamos a discutir en el seminario, que es el secretismo de la Unión Europea. O sea, si es el Consejo Europeo el que tiene que tomar las grandes decisiones y se guía por el estricto secretismo, igual que ocurre, por ejemplo, con el, con el ECOFIN, pues ya me dirá nadie dónde quedan los principios, ya no de la democracia griega, con la idea de la, de la inseguridad ¿no? y la, de el derecho a estar informado y a poder defender nuestros propios intereses en el ágora pública, sino incluso la posibilidad de de que, de que tengas ningún tipo de, de información. Si por un lado hay secretismo y por otro lado las empresas de medios de comunicación han hecho un cierre muy fuerte neoliberal e incluso de blanqueamiento de la extrema derecha, eh, la, esa lógica de las fake news se traslada directamente al entramado democrático. Hay otro elemento importante que habrá que discutir que tiene que ver con las grandes políticas públicas. No puede ser, como hemos visto en España, que la desmesurada subida de la factura de la luz tenga como el gran eh, argumentario que es que Europa no te deja hacer, hacer nada. ¿no? Y por tanto eso también nos obliga a ver en qué medida las políticas energéticas que, con, que convienen a Alemania no terminan de perjudicar al conjunto de, de, la, Unión, de la Unión Europea. ¿no? De la misma manera que las condiciones bélicas que puede tener eh, Francia en África no, no afectan ¿no? a un continente que parece que está obligado a permitir eh, las aventuras militares eh, que le puedan interesar eh, a Francia, incluso a Alemania, y después ¿no? eh, ese paraguas de la OTAN que no deja de ser también eh, pues un corsé, que no permite pensar la, las ideas de defensa desde un principio más vinculado a los derechos, a los derechos humanos. Por no, hablar, por no hablar de esa institución europea que no está dentro de los tratados, que es el Vaticano y que pese ¿no? a estar ahí el Papa Francisco, que parece que, plantea posiciones más progresistas en muchos ámbitos, es articulado, por ejemplo, eh, en países como Polonia o Hungría, para intentar frenar precisamente los derechos humanos de, por ejemplo, los colectivos LGTBI. LGTBI ¿no? eh, se está planteando desde los países del norte, eh, ya ¿no? que parece que eh, los procesos de vacunación están funcionando en el conjunto de Europa, regresar a las políticas de austeridad fiscal. ¿no? Eh, Claro, no vamos a escuchar por parte de estos países que a sí mismos se entienden, ya digo, como frugales, pero que desde nuestra lectura nos parecen rentistas, no van a plantear, por ejemplo, que acabemos con las guaridas fiscales, con esos mal llamados paraísos fiscales, pero que en el fondo no, no dejan de ser guaridas fiscales. Por una última cosa, para, para terminar esta, esta presentación. Eh, los resultados en Alemania parece ¿no? que implican una apuesta por un capitalismo verde, ¿no? y un, capital, un capitalismo verde es un oxímoron, ¿no? Es decir, que ya vemos cómo ha habido una evolución de, de las fuerzas políticas verdes, donde en algunos lugares expresan eh, posiciones radicalmente progresistas, pero en otros lugares no. Recordemos cómo en Alemania incluso en su momento estuvieron a favor de los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia. El riesgo de que toda la necesaria transición energética, incluso el susto que han sufrido en Alemania por inundaciones, se quiera solventar con un capitalismo verde, que no va a dejar de ser un capitalismo como sustantivo y uno verde eh, como adjetivo, pues también tiene que profundamente preocuparnos. Termino planteándoos que las jornadas bueno, pues van a tener ahora de inmediato una, una mesa redonda sobre cómo va a impactar políticamente la pandemia en la gobernanza democrática con gente de lujo, con, con, con maestros nuestros como, como Joan Subirats, eh, personas muy relevantes en la reflexión eh, política y democrática en el conjunto de la Unión Europea, como Walter Valla, eh, eh, o gente que desde una mirada joven eh, emplee, eh, expresa ¿no? la necesidad de, de repensar Europa, como decíamos al comienzo, para que pueda ser ¿no? un, un garante de, de los derechos humanos y de los derechos democráticos en un mundo globalizado. Eh, ahí estará Lucía, Lucía Muñoz, diputada de, de Unidas Podemos. Y moderará Esther Miranda, que es asesora de Relaciones Internacionales de Podemos. Luego a la tarde tendremos una mesa, igualmente de lujo, para preguntarnos sobre la opinión pública ¿no? en la Unión Europea y los elementos vinculados a la Europa social y a la legitimidad. Eh, democrática. Ahí va a estar una eurodiputada de Unidas Podemos, es María Eugenia Rodríguez Palop que seguramente nos compartirá cómo tenemos que reconstruir los vínculos y que el feminismo ahí es un elemento central allá donde la extrema derecha quiere reconstruir vínculos de una manera eh, autoritaria. Ahí está también del Sindicato de Servicios Públicos de la Unión Europea Pablo Sánchez eh, Centella y cerrará la mesa Philip Boschek, que es director del Instituto Europeo de Estudios Sindicales, en una moderación de nuestra, de nuestra gran amiga Marga Ferrer, que es la copresidenta de T-Transform. Eh, cerrando el día, estará otra mesa redonda eh, sobre las reformas institucionales para realmente conseguir esa gobernanza y la Unión Europea, y que merezca ese nombre de plenamente democrática, donde estará Andalau Delat, que es investigadora de, de, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, del CNRS, del eh, Gran Continente. Estaré yo mismo y estará también idoya Villanueva, que es la responsable internacional de Podemos y moderará el, el, el gran factotum de estas jornadas y es que ha hecho un trabajo excelente, que es eh, Pedro, Pedro Chávez, que, que está trabajando con la Universidad de Alcalá de Henares y que lleva muchos años comprometido intelectual y, y activa y también como, como activista en, en una Unión Europea que no puede ser una lógica meramente burocrática, sino que tiene que formar parte también de ese entramado social que, que, que la aleje, ¿no? ya digo, como decía antes, de esas inercias estatales, de esa, de esa selectividad estructural del Estado que, que dice Bob Jessop y que hace que, de no contrarrestar una sociedad civil, hace que las inercias trabajen para la lógica que acerca al Estado, aquello que decía y Engels en el siglo XIX, que se convierte al fin y al cabo en, en algo parecido al Consejo de Administración de los Intereses Globales de unos cuantos. Hasta aquí mi, mi, mi salutación como, como director del Instituto 25M, gracias a, a Transform, gracias a, a todos los que han hecho posible este seminario y os dejo con la primera mesa, como os decía, el impacto político de la pandemia en la gobernanza democrática de la Unión Europea. Un saludo. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos por este saludo, esta presentación. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a esta primera mesa del seminario donde abordaremos el impacto político, como decía Juan Carlos, que ha tenido la pandemia en el sistema de gobernanza de la Unión Europea y trataremos de aportar una respuesta a la pregunta de si efectivamente nos encontramos ante una oportunidad de reformar el proyecto europeo y profundizar en su democratización y su alcance social. Para ello, contamos con la participación de tres ponentes a quienes quiero ya saludar y agradecer su presencia en esta charla. En primer lugar, a Joan Subirats, que es catedrático de Ciencia Política, es especialista en temas de gobernanza, de gestión pública y análisis de políticas públicas. También ha trabajado sobre temas de exclusión social, problemas de innovación democrática y sociedad civil, y ha ejercido como sexto teniente de alcalde de Cultura, Educación y Ciencia en el Ayuntamiento de Barcelona entre 2019 y 2021. En segundo lugar, quiero saludar a Walter Bayer, que es economista e investigador. Fue presidente nacional del Partido Comunista de Austria entre 1994 y 2006 ha sido redactor del semanario austríaco Volkstime y desde 2007 a 2020 ha sido coordinador político de la red Transform Europe. En último lugar, contamos con Lucía Muñoz, que es licenciada en Ciencias Políticas y experta en cooperación internacional. Ha trabajado como técnica de proyectos de cooperación y educación para la para la transformación social y actualmente es diputada de Unidas Podemos por Balears y además es representante de las Cortes Generales de España ante la conferencia sobre el futuro de Europa. Muchísimas gracias a los tres y bienvenidos. Creo que podríamos coincidir en que tras años de crisis ininterrumpida, la Unión Europea ya mostraba los déficits de su sistema de gobernanza y la lentitud de sus mecanismos de gestión de crisis y de tomas de decisiones, algo que la pandemia no ha hecho sino evidenciar aún más. ¿no? Primero con esta sensación inicial de sorpresa y de descoordinación eh, y con, con esta tendencia inicial de, de cierre unilateral de fronteras e incluso retenciones por parte de algunos estados de material sanitario que iba destinado a otros estados miembros. ¿no? Una tendencia a la de mi país primero que está también muy presente en el orden, en el orden internacional. Segundo, por las negociaciones del Fondo de Reconstrucción, que es la punta de lanza de la respuesta europea a la crisis sanitaria, económica y social, que si bien se dieron en un tiempo récord, eh, realmente hicieron muy visibles las, diferencias, las diferentes visiones. de los Estados miembros en cuanto al propio proyecto europeo, con algunos de ellos totalmente opuestos a la, a la concesión de transferencias directas a los Estados más afectados por la pandemia, sin ningún tipo de condicionalidad. Mientras que otros planteaban pues, una respuesta netamente europea eh, mucho más ambiciosa en cuanto a la cuantía final de los fondos y, sobre todo, en cuanto al método, que era la mutualización de la deuda. Existe un consenso generalizado en torno a que, aunque no se llegó al nivel de las propuestas más ambiciosas, sí que se produjeron importantes cambios políticos a nivel europeo y, en general, los estados más afectados por la pandemia salieron más o menos satisfechos con el, con el resultado de las negociaciones. Pero todavía está por ver los resultados de esos acuerdos y de la gestión que los estados hagan de estos fondos. Eh, y esto está por ver antes de evaluar totalmente en qué medida el sistema de gobernanza ha fallado o de qué manera puede reformarse para ser más eficiente y sobre todo más democrático.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 eh, esos mecanismos de tomas de decisiones, qué, qué experiencias podemos extraer y cómo podemos convertir esta situación en una oportunidad para mejorar cualitativamente la gobernanza democrática de las, de las instituciones. Esa es la pregunta que yo os lanzo y que me gustaría que me respondieseis en no más de ocho minutos en el orden en el que, en el que os he presentado, que es el orden establecido en el cartel. Así que, sin más, eh, te doy la palabra, Joan, y adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Esther, por la, por la presentación y por esta introducción, que creo que sitúa muy bien lo, los temas que planteáis. ¿no? Es difícil responder la, el, el conjunto de elementos que están en tu pregunta en ocho minutos, como, como ya sabes perfectamente. ¿no? Pero, pero intentaré abordar un poco algunos de estos temas de entrada. Entender que la, la pandemia uh, se ha convertido en una crisis más a la que agregar la que ya la Unión Europea, las que la Unión Europea ya venía arrastrando desde hace años. ¿no? Recordemos la, la crisis de deuda pública del 2010, la crisis de migratoria del 2015, lo que provocó Brexit en el 2016. Y de alguna manera el inicio de la pandemia a finales del 19, principios del 20, puso de relieve que las, los mecanismos supraestatales no funcionaban como debían. ¿no? Ni, la, ni, la, ni la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ni el G20, ni tampoco los organismos multilaterales fueron capaces de, de abordar con, con la rapidez necesaria la, la crisis que se venía encima y que probablemente ahora a toro pasado, podemos decir que, que realmente pues fue, fue mal planteada en, en, en aquel momento. ¿no? Pero también hemos de, de considerar que, la, que la, la pandemia llega, digamos, uh, lo que hace es agravar uh, fenómenos que ya existían de, de suficientemente explorados, de, la, de que no podíamos seguir con el ritmo de crecimiento económico que teníamos, con el ritmo de de explotación de los recursos naturales, ¿no? todo el debate que hay sobre si eh, de hecho la, el, el propio virus viene de un, de un exceso de, de, ¿no? de explotación animal que provoca el salto del virus de los animales a los humanos eh, forma parte digamos, de esa, de esa crisis. ¿no? En, ese, en ese contexto de, de, de incertidumbre y de complejidad Uh, en el cual también al mismo tiempo las desigualdades seguían aumentando, mm, la Unión Europea uh, yo creo que ha tenido una reacción, mm, podríamos decir, como tú ya has adelantado en parte, uh, mucho más positiva de la que podríamos considerar, uh, digamos, dadas los precedentes. ¿no? Es decir, si, si atendemos de dónde venimos, ¿no? uh, lo, que, lo que ha pasado, lo que ha hecho la Unión Europea es uh, ser... Por un lado, notablemente más ejecutiva de lo que había sido, ¿no? por ejemplo, yo destacaría la creación de, de la agencia uh, EU for Health, ¿no? que, que se ha creado muy poco tiempo y que ha tenido, digamos, un, un papel significativo. Uh, antes uh, Juan Carlos hablaba de los temas de tecnológicos, también en ciberseguridad, yo creo que la Unión Europea ha hecho un salto también uh, que, que yo creo que es importante. El, el hecho de, la, de ser capaz, digamos, desde este marco que, que tenía las críticas Juan Carlos o que puede tener las críticas que Juan Carlos planteaba entre Francia Alemania, los frugales uh, sobre la posibilidad de, de plantear un fondo de desarrollo que, es, que no es probablemente aquello que imaginábamos desde una lógica más federal de la Unión Europea, pero que es un salto muy significativo en comparación con lo que había sido la, la política europea en, la crisis, en, la, en crisis anteriores o yo destacaría también el hecho de, de la posibilidad de crear una deuda soberana y además la incorporación de una perspectiva de, de política fiscal propia, ¿no? que hasta ahora tiene una lógica muy tímida que es eh, el impuesto sobre plásticos en fronteras, pero que se plantea para el 2024 con una política fiscal que va más allá, ¿no? que plantea digamos impuestos digitales, que plantea una reconsideración de elementos del fondo de la de las dinámicas comerciales, o sea que yo creo que podríamos decir, yo destacaría ese aumento de ejecutividad y lo destacaría porque creo que ha sido una reacción positiva, podríamos decir también en parte políticamente conservadora, de politización de la Unión Europea, frente a las amenazas que significaba el populismo, digamos, euroscéptico y anti-europeo. Y ante eso, yo destacaría que esa reacción es más que técnica, es una reacción política. Por lo tanto, hay un otro elemento que destacaría yo, que es la politización de esa respuesta, porque se enfrenta ¿no? de manera clara a lo que hubiera podido ser de, de, de, de ser una respuesta más tímida hubiera podido ser un campo de batalla que el populismo xenófobo y anti-europeo hubiera podido, digamos, desplegar. Y, y, y acabaría, digamos, eso, esa parte positiva diciendo que, que ahora, digamos, puede producirse una aceleración de las tendencias proactivas, que en ese sentido creo que los que estamos a favor de una Unión Europea mucho más presente en las dinámicas, digamos, sociales, y en las dinámicas políticas de la, de, de la, del mundo contemporáneo, pues uh, postulamos. ¿no? ¿Cuáles son las dudas? También Juan Carlos las decía, no no, no voy a insistir porque creo que me estoy alargando, ¿no? pero uh, las dudas es de realmente si, esta, si esto es solamente, digamos, por así decirlo, un, una, una vestimenta que oculta, el mantenimiento de las políticas anteriores. ¿no? Es decir, que si el nuevo centrismo de la Unión Europea, a diferencia de lo que muchos dicen, ¿no? que se ha acabado el neoliberalismo, estamos ¿no? eh, entre lo de la Unión Europea, el fondo de transformación, más el New Green Deal um, de Biden, estamos digamos, en una fase nueva en la que ha acabado la lógica neoliberal. Si eso no es así, sino que más bien se está hablando de un Green Growth, de un Build Back Better, y por lo tanto de una lógica de recuperación del desarrollismo con vestimentas, por así decirlo, más verdes, pero que ni, ni mucho menos se parecen a lo que significó uh, el New Deal con Roosevelt uh, como lógicas de, de planificación, uh, digamos, pública mucho más presentes. Recordemos, por ejemplo, el gran papel que se le da al sector privado en todo este proceso de recuperación. Y dejo ya para más adelante... Si tenemos tiempo, todo el debate sobre la lógica democratizadora, eh, digamos, de esa nueva gobernanza democrática que, que sigue, sobre la cual sigo, sigo teniendo dudas. Yo, you, bueno, quería decir... ¿Qué tienen, tienen en común, común estos la, eventos, la de China eventos, el auge de y, China, eh, la, lo que ha pasado en Afganistán la, de, la y la pandemia? La Creo la dictadura de globalmente de la perspectiva europea la de la periodo de transformación. De transformación. Y, y la, pregunta la pregunta es cómo, es cómo se relaciona se Europa con este proceso global procesos de, transformación. de transformación. Y la, y la cuestión de la, de la democracia, democracia en, la Europa, Europa, lo tanto, en Europa, por lo tanto, está, está interrelacionada, interrelacionada con, con la cuestión de la relación, de la relación entre la, la democracia, democracia institucionalizada del eh, Estado-Nación But before going into this in detail, I want to say that um, when talking about democracy, we should not content ourselves or confine ourselves uh, to the liberal notion of democracy, which more or less uh, limits uh, the la right to express him or herself uh, freely. Popular democracy as epitomized by universal suffrage, uh, which by the way was not won by the liberals, but by the labor movement, goes beyond this by establishing uh, the right of the working class to articulate their collective uh, interest. Uh, uh, in Europe, since independently of any possible theoretical approach in practice, socialist parties, operate within a nation state framework, which means that they compete with other with other forces for state power, something which involves anyway defending democratic self-determination. Uh, and all the more as literally every social and political progress achieved in welfare and labor uh, has been won and institutionalized uh, nationally. Uh, which why the question cannot be whether right they are simply because they objectively exist in question is rather how the right of self-determination can be exercised under the current historical circumstances of this global transformation and and upheaval there's a strange contradiction namely that was what has to be done in terms of the pandemic to cope with the climate crisis, there is a vast agreement among the scientific communities and even among uh, large uh, parts of the population. What actually is lacking is the capacity of forming the political will, which is the institutional frame for implementing necessary measures. And here we are talking about huge financial means. I do not want to downplay uh, the EU Recovery Fund, but compared with the um, recovery package uh, passed uh, through uh, the uh, US, houses uh, of congress of 1900 billion US dollars the amount in play in Europe is con las eh, la cantidad las cantidades de Estados Unidos eh, es poco e incluso tenemos que tener en cuenta la necesidad de cambiar las relaciones de distribución y el orden de propiedad, y esto no es suficiente. Las sociedades del norte, si estuvieran listos, listas para participar en la transformación global, no solo tendrían que aceptar la ecología, las políticas eh, de conducen, que conducen a un modelo de producción también tendrían que estar de acuerdo con un cambio de distribución. Eh, y esos no son cambios menores. En términos políticos, se trata del liderazgo eh, li el, el, el liderazgo y la hegemonía cultural. ¿Cómo se relaciona eh, esto con la es, con, el, con la democratización? Ningún país lo puede hacer solo. Eh, podemos confiar en la capacidad para resolver problemas de los gobiernos. ¿el sistema ha, ofrecer, ha cumplido con lo que prometió durante la pandemia? Yo creo que no. Al ofrecer transferencias a los países, a fondo perdido, a los pa países más afectados, eh, estaba bien. Ha sido... Aunque haya sido positivo, no testifica la capacidad de aprendizaje del sistema, sino la necesidad de romper sus reglas. Y, aún así, su activación pende eh, como una espada de Damocles sobre la recuperación económica. Para empezar con el debate acerca de los uh, modelos alternativos, Debemos eh, eliminar algunos fantasmas. El primer fantasma es los Estados Unidos de Europa. ¿Qué debería ser? ¿Podría declararse la Unión Europea una república y proponerse expandirse hacia el este? Nos guste o no, la seguridad y la paz en Europa solo se pueden lograr en un marco que va más allá de la Unión Europea. Esto requiere una arquitectura de seguridad emancipada de los Estados Unidos también y eh, que abarque eh, los estados miembros de la Unión Europea y estados como Rusia para los cuales el futuro previsible no va a ser ser miembros de la Unión Europea. Luego tenemos marcos paneuropeos como el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que siguen siendo relevantes. Imaginad si los Estados miembros de la OSCE pudieran concluir un acuerdo sobre la transformación de Europa en una zona libre de armas nucleares como Latinoamérica. ¿No sería eso un impulso enorme en la, eh, en la integración europea? ¿No merece eso luchar por bueno, segundo fantasma, la integración europea solo se puede construir sobre los escombros de los Estados-nación. ¿Por qué hacerlo? Bueno, eh, ¿cuáles podrían ser unos pasos para Noruega? bueno, eh, tiene unos vínculos intensivos con el Reino Unido y su riqueza de recursos naturales, pero eso no es forzosamente eh, aplicable a Austria. Por lo tanto, la izquierda socialista siempre ha reconocido el principio de, de autodeterminación nacional. Y los mismos derechos de autodeterminación exigidos para Alemania o Francia tienen impactos diferentes sobre Europa que los de Dinamarca o, por ejemplo, incluso Eslovenia o Malta. La Sí, sí, tenemos eh, una... Sí, un, por ejemplo, si se descomponiera la Unión Europea, se revitalizarían las rivalidades imperialistas tradicionales que han empapado el suelo europeo con sangre, se paralizarían las instituciones y eso alimentaría a la derecha nacionalista eh, populista. Cualquiera que lea el manifiesto Bento Tene de 1941, puede ver que lo que tenía en mente no era un Estado federalista, sino una Europa socialista. Eh, pero tenemos la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, sin embargo, que... Eh, hizo que las industrias del acero alemanas y francesas estuvieran bajo una administración conjunta y eso, la intención era evitar el socialismo. Y si esto lo unimos a la fundación de la OTAN, fue un instrumento de la Guerra Fría. Se, fue, se concentró en crear un marco para el capitalismo. Sabemos que el resultado fue el acta única europea que... Eh, pavimentó el camino para lo que luego se convirtió en eh, tratados neoliberalistas, reforzados por los tratados de Maastricht y Lisboa. En la historia de las constituciones tenemos el sistema de dividir la competencia legislativa entre el Consejo Europeo, que es un órgano formado de ejecutivos, y el Parlamento sin derecho a tener iniciativas legislativas y prerrogativas presupuestarias. Eso se parece a un absolutismo ilustrado en el que el poder es compartido por el Parlamento y el Ejecutivo en vez de un sistema de dos cámaras. Eh, por lo tanto, la refundación de Europa, basada en una verdadera democracia, exige que el Parlamento Europeo se convierta en el centro de la toma de decisiones en los asuntos para los cuales la Unión Europea tiene autoridad, por ejemplo, el control del Banco Central Europeo. Voy a concluir con un problema. Europa no se hace con la cuestión nacional al contrario con la profundización de la crisis, el nacionalismo se ha convertido en la pantalla de protección de proyección, perdón, de las contradicciones sociales que no representan un fardo para la integración europea sino que amenazan la, también la cohesión de los uh, estados uh, individuales europeos, uno puede aprender de Otto a Bauer y el austromarxismo de que el nacionalismo no se puede luchar contra él apelando a una conciencia internacional nacional de clase, sino con una democratización radical de las relaciones nacionales. Y la complicación adicional resulta de lo que, por razones históricas, ha sido unas relaciones nacionales que no están contenidas adecuadamente en las fronteras actuales del Estado. Y eso se aplica no solamente a los casos bien conocidos, sino también a las minorías nacionales que emergen de la migración, como por ejemplo los turcos y los kurdos en Europa central que se encuentran en diferentes estados y que constituyen poblaciones más grandes que las de algunos estados miembros más pequeños. Teóricamente, la integración europea podría proporcionar un marco adecuado para sublimar las contradicciones viejas y también nuevas. De todas formas, la integración no requiere solamente eh, un derecho político igualitario para todo el mundo para poder votar, pero también el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos y las naciones como sujetos eh, de derecho, lo cual normalmente se materializa en una segunda Cámara Legislativa. Y para terminar, sin duda, Europa está inmersa en una crisis política profunda. Lo que está faltando es la voluntad política y el consenso político para implementar las políticas atrevidas contra la resistencia de las grandes empresas y del mercado financiero. Y necesitamos unas luchas paneuropeas, sociales y políticas con una izquierda política fuerte a nivel europeo para formar alianzas extensas y las instituciones democráticas que podrían permitir transformar las eh, luchas sociales y las demandas en decisiones políticas. Eso significa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 más social eh, y más cercana a la ciudadanía. Pues muchísimas gracias, Lucía. Gracias a todos por vuestras aportaciones. Creo que ha sido muy interesante en parte porque cada uno lo habéis hecho desde un enfoque diferente ¿no? y desde un área de, de expertise diferente. Pero creo que todos habéis dado con muchas claves de lo que deberían guiar los debates sobre el futuro de, de la Unión Europea. Y a mí ahora me gustaría plantearos una pregunta, una pregunta a cada uno, que si queréis eh, podemos también eh, seguir con el mismo orden. Y concretamente a Joan, que hablaba de, de, bueno, de, del resultado, de, de, del impacto político que ha tenido la pandemia, decía que uno de los resultados había sido como un aumento de la ejecutividad pero también de, la, de, de una manera política, ¿no? de la politización, ha sido una respuesta conservadora frente a las, decías, amenazas que plantean los, los populismos. Y a mí me surgía la pregunta, eh, concretamente, una pregunta muy concreta, que es que si crees que el auge de las fuerzas y los gobiernos de extrema derecha en la Unión Europea suponen un desafío adicional al sistema de gobernanza o más bien a la gobernabilidad del, del proyecto europeo y añado una siguiente pregunta, a ver si eh, te da tiempo con, con el tiempo que tenemos disponible y es que si crees que este desafío que, que plantea la, la extrema derecha en Europa, crees que es un desafío ma, eh, ma, mayor que el hecho de que haya distintas voces y distintos intereses dentro del Consejo Europeo lo cual muchas veces ha impedido que la Unión Europea pues, aborde las, las crisis y los conflictos y los retos globales de una manera eh, pues, eficiente y democrática. Esa sería mi pregunta para ti, Joana. Sí, eh, gracias Esther. Eh, yo creo que la, la es, es un poco paradójico, ¿no? pero digamos a medida que ha aumentado eh, la fuerza y el, y el peligro de la extrema derecha nacional populista y xenófoba en, en, en en Europa, podríamos decir que se han incrementado las posibilidades de avanzar uh, uh, hacia un horizonte que Walter planteaba, o, ¿no? que, que era un poco un horizonte que todos teníamos en mente, pero que sabíamos que era muy complicado avanzar. Es decir, uh, la polarización ¿no? creciente ¿no? Eh, en, ese, en ese trilema ¿no? de, de soberanía, globalización y democracia, ¿no? eh, que de alguna manera está, está sobrevolando el debate también en Europa, ha hecho que los, digamos, los que aspiran a recuperar una lógica más soberanista tradicional, eh, al, al encontrarse con la propia dificultad de la pandemia, que es una pandemia que difícilmente podía tener una respuesta de carácter específicamente nacionalcéntrico, eh, ha impulsado la necesidad ¿no? de, de, como me parece que Walter decía, es evidente que, que ningún Estado podría plantearse que podía dar una respuesta única y en solitario a esta situación. ¿no? El problema para mí, en este sentido, está claro que, que esa amenaza de la extrema derecha está propiciando ¿no? un, un avance en una lógica Uh, si queréis, para ser prudente, más socialdemócrata tradicional. ¿no? Por lo tanto, más intervencionista, con más voluntad de intervención. Cosa que en la Unión Europea, y Walter también mencionaba a Spinelli y a los padres fundadores, tampoco es tradicional. Es decir que, de hecho, uh, yo podría, recuerdo, digamos, debates en los, a finales de los 40, principios de los 50 en la Unión Europea, que, que tuve ocasión de de, de poder, digamos, analizar, gracias a que estuve en un tribunal de tesis, que la tesis iba sobre esto, digamos, eh, en las cuales se mencionaba claramente la, la no voluntad eh, inicial, a pesar de que había quienes sí que lo potenciaban, de que la Unión Europea entrara en, en materia, en aquel momento, en materias de políticas sociales, por dos razones, ¿no? Porque se consideraba, eh, por un lado, que, que si entra, si se centraba en debates de política social, de desigualdad, siguiendo a Bobbio, podríamos decir, eh, dando respuesta a retos democráticos, eso era, era contradictorio con el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial los estados de la Unión Europea basaban su legitimidad en la lógica de protección polaniana, ¿no? de Polanyi, de, de proteger ¿no? a, frente a la, a la incertidumbre y a la y al, y al riesgo a la población. ¿no? Y esa legitimación era propiamente de los Estados-nación. Y aún hoy las políticas sociales son propiamente Estados-nacionales. ¿no? Y la Unión Europea tiene dificultades para entrar en ese terreno. Y solo ha entrado, de alguna manera, en la lógica del mercado, que es en la lógica de la defensa de la competencia, evitar digamos, la exclusión. ...de minorías o de, o, de, o de mujeres, los temas de género... ...pero siempre desde una lógica de competencia y de libre acceso al mercado. No entrando en un terreno que era propio de los Estados-Nación... ...que serían las políticas sociales. Y además se consideraba también una lógica socialdemócrata clásica... ...que el desarrollo económico acabaría generando la respuesta a la desigualdad... ¿no? ...por la lógica del, del derrame. ¿no? Es decir, que si todo el mundo era más rico llegaría un momento en que pues, los pobres desaparecerían porque todo el mundo tendría suficiente dinero. Evidentemente, esta segunda parte no ha sido así, como es obvio. Y entonces, al mismo tiempo, ahora lo que está en juego es saber si se da un salto en, en, en los temas de redistribución. ¿no? Y ahí es donde el hecho de que se esté, digamos, en el horizonte, se esté planteando con todos los interrogantes que tenemos, la política fiscal es un elemento clave, porque si política fiscal... ¿no? Es imposible avanzar en lógicas de redistribución. Y el aceptar que la Unión Europea va a entrar en, en, en una lógica de política fiscal y, de, y es, es, es romper con una, con una tendencia que era como, como una barrera, ¿no? como una frontera que no, se podía, que no se podía superar. Yo no soy en este sentido optimista, pero sí que soy menos pesimista de lo que era digamos, hace, hace un momento, perdóname. Y en ese sentido, yo, yo, yo diría que, la, que la, la, la posibilidad, digamos, de que, de que haya una, una digamos, si, si hay un suficientes alianzas a nivel intereuropeo como para propiciar una lógica que yo creo que deberíamos ir con cuidado que no sea estrictamente supraestatal, sino más interestatal, de, de, mayor, de mayor incidencia yo creo que sería positivo. A mí lo que me preocupa es cuando leo los textos de la Unión Europea en que se hace mucha insistencia, también del gobierno español por cierto, se hace mucha insistencia en la resiliencia y a mí me, me preocupa que haya una mirada de la resiliencia como conservación de lo que ya teníamos y no como una lógica de histéresis. ¿no? De histéresis sería pues, después de un shock la capacidad de un, de, una, de un material de volver a, a ejercer funciones que antes no tenía pero, y, digamos, como, como ocurre con algunos hierros cuando, cuando son magnetizados ¿no? y se convierten en imanes, que mantienen la estructura anterior pero hacen nuevas funciones. Esto no es ser resiliente. Ser resiliente puede, en una interpretación conservadora, es seguir haciendo lo que hacíamos pero con nuevos recursos. ¿no? A mí me preocupa, por lo tanto, esa, esa mirada resiliente. En relación a los retos que tenemos, porque esa mirada resiliente no propiciará, y acabo, eh, eh, cuando, como has empezado tú, Esther, no propiciará que demos respuesta a las, a la, a las críticas que desde la extrema derecha se hace de, de, de tecnocracia, de burocratismo europeo, de no protección de la, de la gente, ¿no? que es en el fondo lo que, lo, el caldo de cultivo de ese, de ese populismo xenófobo. ¿no? De acuerdo, muchas gracias, eh, Joan. Yo ahora quería plantearle otra pregunta a, a Walter. Eh, Walter, eh, escuchándote me surgía la, la reflexión eh, que bueno, que ya llevamos años eh, debatiendo, ¿no? Y es que si el orden liberal eh, lleva años en crisis, la Unión Europea, como representante paradigmático de ese orden, pues tiene que, tiene que replantearse su papel en el mundo y, y, y tiene que ver si realmente aspira a convertirse en un actor global al nivel, al nivel de otras potencias, como China, o como Rusia, o como Estados Unidos. Yo creo que la Unión Europea parece consciente de eso, eh, de que debe dotarse de, nuevos, de nuevas herramientas de política exterior, pero que quizás no avanza con, con la suficiente determinación, probablemente porque no existe suficiente consenso en torno a qué herramientas son necesarias o cómo reformar la gobernanza europea para lograr una política exterior a la altura de los tiempos geopolíticos que vivimos y a la altura también de, de sus valores constitutivos. Le decía antes a, a Joan, y esto es una cosa que pues, a mí personalmente me... Bueno, me genera como inquietud y es que eh, pues eso, el hecho de que haya distintas voces y distintos intereses dentro del gobierno europeo a menudo lo que ha hecho ha sido bloquear una respuesta eficiente y, y por supuesto democrática eh, de la Unión Europea frente a, la, frente a las crisis y los conflictos y, y, y frente a los retos globales. Entonces, eh, mi, mi pregunta eh, para ti sería... ¿Qué, ¿Qué se juega la Unión Europea en el orden internacional si continúa, digamos, así de ensimismada? ¿Y, y, y cómo, podemos, cómo podemos cambiar esto? Well, really very, very, uh, bueno, eh, los, problemas están, los problemas están muy interrelacionados. En primer lugar, me gustaría decir que el énfasis sobre lo que se llama ahora en el discurso europeo la eh, autonomía estratégica está mal dirigido porque el tema de la Unión Europea, el problema tiene menos que ver con que no haya capacidad suficiente militar o que no haya suficiente coordinación diplomática. Los problemas son más materiales y económicos y entre... Las 10 empresas más eh, electrónicas, más potentes, solamente dos o incluso una viene de Europa. El problema es que la Unión Europea tendría que abordar sus problemas eh, tecnológicos y económicos graves en esta condición de eh, esta crisis ecológica que cada vez empeora más. Y cambiar el énfasis eh, de la discusión pública a temas militares o diplomáticos es simplemente no hablar de cuál es verdaderamente el problema y permitirme un paralelismo histórico cuando Austria... El imperio austrohúngaro al final del siglo XIX, al principio del siglo XX, empezó a desintegrarse por razones económicas y sociales. La opción que la clase dominante adoptó fue tomar políticas hacia afuera y no se salvó al Estado, al contrario, se dio lugar a a una guerra terrible en la que quedó completamente destruido. En segundo lugar, lo que tiene que ver con las políticas de derechos humanos en las fronteras europeas es como, por ejemplo, en una cámara oscura. Si decimos que 5 millones de refugiados en Europa tienen, plantean problemas insuperables para la Unión Europea, es algo ridículo decirlo. El problema real no es la integración de 5 millones en una comunidad de 450 millones. El problema es cómo estos 450 millones se integran en un mundo de mil millones de personas Eh, vamos a hacer dentro de los 10 o 15 años siguientes. Eh, los refugiados en este sentido son algo como los que nos muestran la necesidad de tener un cambio de mentalidad, un cambio psicológico en las personas. Y eso es duro, es difícil y esto provoca resistencias. Y eso es el punto ideológico, ideológico con el que se conecta la extrema derecha. Y cambia el énfasis de los problemas sociales y económicos a problemas culturales y nacionales. Por eso yo digo que la izquierda tiene que integrar tres niveles diferentes de elaboración de políticas en su estrategia. Uno, tiene que abordar la igualdad social. O desigualdad social, que es la fuente de desencanto, de inestabilidad, de problemas. En segundo lugar, tiene que abordar la necesidad de un cambio profundo cultural y psicológico, por cierto, de una forma expresado de forma muy radical por el Papa Francisco en la última encíclica. Y en tercer lugar... Eh, la superación de la desigualdad y la introducción de un cambio cultural requieren un consenso político y en ese caso tenemos que ocuparnos muy seriamente con, de la ausencia de una democracia suficientemente desarrollada a nivel europeo, a no ser que tengamos democracia no vamos a tener consenso y a no ser que tengamos consenso no vamos a poder proteger la, de, la democracia liberal y los derechos humanos del ataque de la, dere, de la extrema derecha. Thank you very much, Walter. Eh, Lucía, eh, yo como, como representante de las Cortes Generales, perdón que tenía la, la traducción puesta, eh, como representante de las Cortes Generales Españolas ante la Comisión Europea, yo quería preguntarte un poco por, por esta iniciativa ¿no? de, de reforma. Eh, parece que el resultado de los debates ciudadanos que ya se están dando en el marco de la conferencia se va a recoger en un informe que se va a presentar ante los jefes de Estado y de Gobierno, que ya han dicho de antemano... Que, que no se va a aceptar bajo ningún concepto reformar los tratados y que en ningún caso tiene la obliga, obligatoriedad de implementar las, las propuestas que, que resulten de esos debates, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿crees que eh, estos límites que ya, que ya han puesto de antemano los estados y, y, vamos, los gobiernos de los distintos estados miembros, ¿crees que estos límites pueden suponer una crónica de un fracaso anunciado?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 Ahora um, daríamos paso a las posibles preguntas que hayan surgido en el chat. Mientras comprobamos si ha surgido alguna, a mí me gustaría llevar la delantera y lanzaros unas preguntas que, que podéis responder un poco eh, como, como vosotros, vosotras eh, queráis. ¿no? Eh, quiero decir, en el orden que queráis y, y en la medida en que, en que queráis. Eh, una, una primera pregunta sería si podemos eh, profundizar un poco más o desarrollar un poco más sobre eh, cómo podemos democratizar la unión y cuáles son los principales retos, sintetizando todo, todo lo que ya hemos abordado en, la, en, en este seminario, sintetizando cuáles son esos principales retos y cómo los democratizamos. Otra pregunta que me, que me ha ido surgiendo es ¿qué alianzas internas, políticas y sociales, ¿Son necesarias y posibles para, para cambiar la naturaleza de la Unión Europea? Y por último, y esta pregunta la verdad es que la, la he planteado un poco pensando en Walter, eh, es eh, ¿por, qué, ¿por qué la extrema derecha está logrando capitalizar el malestar social que, que genera las, las políticas neoliberales y por qué no lo está logrando hacer tanto la izquierda transformadora? Yo, yo me acojo a la, a la primera que has planteado del de reto de la democratización. Claro, yo creo que ahora, eh, digamos la, antes eh, creo que Juan Carlos hablaba de, de la estructura de consejo, comisión y parlamento como una estructura casi, digamos, medieval y no moderna. Eh, pero en cambio, diría que en lo, en, frente a la crisis de la pandemia, Uh, seguramente de manera, digamos, inevitable, ha habido un proceso de consenso notable entre consenso, entre Consejo, Comisión, uh, Banco Central Europeo uh, y Parlamento, yo diría en buena parte. Es decir, que ha habido, no, no, no estoy hablando de un consenso total, pero un, de un nivel, digamos, de acomodación, ¿no? yo utilizaría la palabra acomodación, de esos distintos criterios, uh, que que recordaba un poco lo que se había intentado en un cierto momento, que creo que se llamaba método comunitario, ¿no? de reforzar el método comunitario, ¿no? en el cual se pretendía que las decisiones que se tomaran, uh, digamos, fueran participadas uh, por todas las instituciones uh, del, del proceso, ¿no? um, en una lógica más intergubernamental y no tanto supranacional. Yo creo que uno de los peligros que tenemos ahora es que, y alguien lo ha mencionado esto, ¿no? que frente a la incapacidad de muchos estados de llevar adelante sus políticas, la hegemonía del, del complejo técnico burocrático de expertise de la Unión Europea acaba siendo muy potente. O sea, las, los países descargan sobre la Unión Europea, sea en forma de, de alivis, no de digamos, de coartadas sea en forma de, de imposiciones, aquello que no les conviene. ¿no? Y por tanto refuerzan por la parte negativa, ¿no? la parte sobre todo regulatoria, que es una parte siempre que es más complicada porque los costes son concentrados y los beneficios difusos lo van concentrando en la Unión Europea. Y eso yo creo que exige digamos un, un proceso de democratización de esa fase en la medida en que esto tenga más influencia en la vida de la gente al final. ¿no? Es decir, que si tú vas a ser más ejecutivo, que decía yo al principio, y estás haciendo una lógica más politizadora, más política, porque estás enfrentándote a unos adversarios que los tienes diseminados, pero también en la Unión Europea, esto te obliga a buscar alianzas con sectores sociales. ¿no? Y esas alianzas las tienes que buscar desde una lógica más participativa. ¿no? Entonces, ahora eh, nos comentaba Lucía, pues que esto, claro, se, se quiere hacer desde una manera en que no tiene ningún sentido porque se habla de participación y, y no, se, no se está diciendo cómo esta gente luego va a poder tener a, a algún tipo de influencia real en las decisiones. ¿no? Yo creo que, por lo tanto, estamos, yo diría, explorando nuevamente una, eh, en esa especie de objeto político no identificado que decía Juan Carlos, las maneras cómo podríamos avanzar en un proceso de democratización, ¿no? que yo creo que inevitablemente va a ser más a través de una lógica intergubernamental. Y federativa, ¿no? pero no una federación de unión, ¿no? De unión federal, sino una, una federación un poco obligada por las circunstancias. La gente se va a ir federalizando porque no le va a costar, no, no va a tener más posibilidades que estas. ¿no? Yo creo que esta es una lógica. ¿eh? Uh, ahora, uh, para esto, para esto, para que esto avance, uh, la gente debe ver resultados. ¿no? Es decir, que no puede ser que que, el, que, que es esa pregunta final que les he hecho Walter, ¿no? De quién capitaliza la falta de, de resultados y, y el malestar, uh, digamos no tenga respuesta política desde la Unión Europea, porque si no, es, esos avances democratizadores serán estrictamente internos y serán poco visibles y no tendrán, digamos, apoyos externos. Eh, bueno, pues eso, preguntaba y ya ha respondido bastante bien Joan Subirats preguntaba cómo, democ cómo democratizamos la Unión Europea, si podíamos sintetizar un poco cómo, cómo hacer eso y a qué retos pues, nos encontramos. ¿no? Eh, también preguntaba qué alianzas internas, políticas y sociales son necesarias y posibles para, para cambiar la naturaleza de la, de la Unión Europea en este sentido en el que ya comentamos eh, a lo largo de, de, de todo este, de este seminario, de esta mesa. Y la última, que decía que la, la, la había planteado, un poco pensando en Walter, pero, pero que insisto en que podéis tomar la palabra y responderos a las preguntas a las que no os sentís plenamente interpelados. A Walter le quería preguntar por qué la extrema derecha está logrando capitalizar, digamos, mejor, o corrígeme si no estás de acuerdo, ¿Está logrando capitalizar el malestar eh, consecuencia de las políticas neoliberales y por qué no lo está haciendo la, la izquierda transformadora? Quizás no sea el mejor momento de preguntar esto. Ayer tuvimos elecciones municipales y el partido... Mm, eh, ¿El Partido Comunista recibió más votos que en los últimos 20 años? En primer lugar, la izquierda transformadora tiene que tener cuidado, tiene que ocuparse de los intereses sociales y económicos de los pobres. La izquierda es el partido de los pobres, de los precarios, de los que eh, sufren el desempleo de los que están bajo la presión de la pandemia, de los que trabajan en condiciones increíbles en la pandemia. Y en segundo lugar, esto es muy importante, por lo menos en Europa Central. Nunca debemos hacer compromisos con la xenofobia y con eh, el racismo antimusulmán. No se puede ganar a la extrema derecha si incluimos algunos de sus discursos, de sus elementos discursivos. Y tercera consecuencia, eh, y esto me lleva a la cuestión de la integración europea, tiene que ver con la democracia. La democracia es, tiene múltiples facetas. en Los miembros del consejo, eh, por ejemplo, en algunos consejos municipales, dan la mitad de sus salarios altos y uh, podemos decir que es una especie de caridad sí, lo es en cierto modo pero al mismo tiempo cuando se asume una responsabilidad se mantiene lo que uno ha sido anteriormente es decir, una de las personas somos un, una persona entre todas las personas eh, ordinarias, normales ¿y qué tiene que ver esto con la integración europea? Yo me llamaría a mí mismo un eh, eh, pro-europeísta escéptico porque el problema de la integración europea tiene que ver con eh, dos cosas. Por un lado, cómo podemos seriamente afrontar las desigualdades bajo la condición de que gestionamos solamente el 1,15 del PIB eh, Hablar de un New Deal verde es algo erróneo es algo más descaminado porque el, el Estado central en los Estados Unidos si no me equivoco quiere el 20 o el 30% del PIB Esas uno de los, de los aspectos por eso no cumplen, por eso no entregan nada y, por, y en segundo lugar no hay consenso acerca de potenciar las posibilidades materiales, incrementarlas de las instituciones europeas que influyen sobre la reproducción social y económica y esto tiene que ver con el interés del gran capital y también tiene que ver con la fuerza de la extrema derecha en determinados países, mirad la conferencia de Europa para decirlo abiertamente, eh, bruscamente estamos eh, ahora en proceso de discusión. Luego eh, se pasa por el órgano mm, trilateral eh, Consejo Parlamento, etcétera. Y luego el Consejo tiene que decidir si va a lograr un acuerdo sobre un cambio de los tratados y de manera realista van a decir, bueno, esto prácticamente es imposible. Y ese es el problema. Y para resumirlo todo, para terminar, Creo que tenemos que entender cuando hablamos de la extrema derecha que no es sencillamente una expresión de eh, el malestar de muchas capas de la sociedad. Eh, la de extrema derecha expresa de hecho el interés en las metas políticas de una parte considerable de la clase dominante y de la élite que tiene acceso a los medios, que puede conectarse con estereotipos culturales e ideológicos que no están tan alejados como los del nuevo liberalismo, del neoliberalismo. Y en esta competencia entre el nacionalismo autoritario y el neoliberalismo, esa situación Europa está atrapada. En esas arenas movilizadas. Y estoy de acuerdo con Lucía de que tenemos que expresarnos en cualquier espacio democrático. Pero el verdadero desafío para la derecha, para la izquierda, perdón, es crear un consenso estratégico en la sociedad civil, en los sindicatos, en los partidos políticos, de que para poder cambiar la Europa tenemos que democratizarla. Y democratizar Europa significa, en primer lugar, dar la autoridad al control parlamentario en el ámbito europeo y, en segundo lugar, hacerlo de una forma que acomode, que tenga en cuenta la realidad de 35 o 40 nacionalidades que conviven en la zona europea y que tienen, cuyo interés colectivo se tiene que equilibrar con el interés de la Unión Europea como un conjunto. Y eso es un ejercicio intelectual pero me encantaría ver a la izquierda en Europa que comience a abordar este debate seriamente, teniendo en cuenta las políticas europeas más seriamente de lo que lo han hecho hasta ahora, e iniciar un proceso de desarrollo de un programa democrático de la izquierda socialista en Europa. Bueno, por responder un poco a, al tema de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 Paso a leeros ahora un comentario y una pregunta que hemos recibido en el chat. El comentario decía que todas las decisiones se toman en Europa y aquí ni nos enteramos, estamos metidos en pequeños problemas como el de Cataluña. Yo lo de pequeño lo entrecomillaría, pero creo que se entiende lo que quiere decir. ¿no? Eh, bueno, por si, por si queréis comentar algo en este sentido.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 ¿cuáles son esos elementos de referencia para ordenar el caos global? Yo sobre, este, sobre esta segunda cuestión que se planteaba, um, claro, uh, como es una pregunta muy abierta, uh, permite, digamos, uh, hacer, digamos, futurología y, y plantear elementos un poco de wishful thinking, ¿no? Pero yo creo que la la dimensión de los problemas con los que nos enfrentamos, ¿no? el, el, la acumulación de retos y la intensidad, eh, digamos, profundidad de estos retos, eh, digamos, exige eh, un nivel de respuesta supraestatal eh, que creo que es, eh, digamos, eh, imposible de evitar. O sea, yo creo que la... En el futuro necesitamos más Europa, una Europa mejor y una Europa más democrática. Eh, y, y la escala de los problemas exige esa escala de respuesta. Yo creo que esto me parece bastante inevitable. Veo más problemática el papel de los estados en general, ¿no? Es decir, cuáles serían el papel de los estados en ese escenario. Y en cambio digamos probablemente por razones de trayectoria histórica mía, etcétera, yo me apuntaría más a lógicas digamos de, de nuevo municipalismo de un municipalismo territorial más amplio ¿no? que sea, digamos, que no sé exactamente uh, cuál es la escala adecuada que, que debería combinar espacio, identidad y poder ¿no? para poder afrontar temas que la escala supraestatal europea difícilmente podría dar respuesta con la calidad necesaria. ¿no? Es decir, una combinación, por lo tanto, de supraestatalidad, planificación y evaluación con una escala, digamos, territorial en que se valoren los elementos de proximidad y de calidad permitiría, digamos, en ese ejercicio, repito, de wishful thinking, uh, imaginar, uh, digamos, calidades de respuesta más altas frente a problemas que tenemos. ¿eh? Um, si, si queremos reducir el nivel de imaginación, diría que necesitamos más Europa y necesitamos más, más ciudad, ¿no? O sea, las, las dos cosas que han bastante inevitables. Quería decir que estoy totalmente de acuerdo con Joan en este sentido. Si estamos hablando de... Una un reparto de tareas transparente, inteligente, entre los diferentes niveles, tenemos que hablar de subsidiariedad y podría ser fácilmente el caso que la gente no esté de acuerdo acerca de lo que hay que afrontar o abordar aquí o allí. Pero ese es un proceso democrático, se tiene que negociar. Y simplemente quería añadir una cosita que se me olvidó decir en mi intervención anterior. Yo no sería demasiado optimista respecto de la vuelta del Estado. Cuando hice mis estudios económicos hace ya 30 años, nos formaban en síntesis neoclásica que dice básicamente que en tiempos de crisis, en crisis coyunturales, hacemos uh, un, uh, un enfoque y en tiempos de crecimiento utilizamos economía neoclásica. Y creo que eso es lo que tienen los estados en preparación también y a nivel europeo, porque hay intereses poderosos detrás de la idea de volver a la austeridad o detrás de eh, la potenciación de las desigualdades. Los ¿Hasta qué punto son profundos los cambios eh, que necesitamos? Bueno, la, la semana pasada en la Asamblea General de Transform se presentaron dos estudios. Un estudio fue realizado por nuestros amigos italianos que se centraron en el, los fondos nacionales de recuperación y examinaron los efectos macroeconómicos de ese fondo y lo que observaron fue que el dinero que pasa por el gobierno y va a los a proyectos de infraestructuras y de hecho, en mucha medida, vuelve a Alemania que proporciona la infraestructura, las inversiones en infraestructura que se financian con dinero europeo. El otro estudio fue realizado y examinó la posibilidad las diferentes posibilidades de reestructurar o transformar el sector de fabricación de coches, el sector automovilístico alemán. Y lo que se observó es que a lo mejor una decisión política de reestructurar este sector importante y estratégico de la economía alemana sería factible, pero el efecto general, de nuevo, sería devastador para toda la cadena de producción que abastece a este sector automovilístico a, a través de las uh, fábricas de Europa Central y del Este. Lo que quiero decir con esto es que a veces hemos, tenemos ideas simplificadas sobre lo interrelacionadas que están las cosas a nivel europeo, cómo se han vuelto interrelacionadas y lo importante que es el nivel europeo y lo doloroso, lo dolorosas es que son algunos de los procesos transformacionales que solamente se pueden hacer en condiciones de transparencia y democracia y por eso estoy convencido de que este es el núcleo, el corazón de la crisis europea. Sí, breve, brevemente, yo creo que, que la primera pregunta no deja de reflejar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 todavía aún más, ¿no? por, por el estado autonómico que, que tenemos. Con lo cual, pues, pues yo creo que estos dos elementos, el, el, el tema de, de definir bien la supraestatalidad y, y la territorialidad, pues, pues son clave. Muchísimas gracias a los tres. Creo que ya hemos agotado nuestro tiempo y no nos daría tiempo a más, pero creo que ha sido un debate muy completo y que ha tocado, de hecho, muchísimos, muchísimos temas. Gracias por vuestras aportaciones de nuevo, espero que podamos volver a compartir espacio para seguir profundizando y nada, simplemente quería recordar que, que el seminario continúa esta tarde, tenemos otras dos mesas de debate, una a las cuatro sobre la opinión pública en la Unión Europea, la Europa Social y Legitimidad Democrática y una siguiente mesa a las cinco cuarenta y cinco, a las seis menos cuarto. Sobre las reformas institucionales para una gobernanza en la UE plenamente democrática y esperar, que, esperar encontraros allí a, a todos y a todas los que nos habéis escuchado y nos habéis acompañado esta mañana. Nada más, muchísimas gracias y buen día.